Buenos días, pueblo franco-macorizano, nordestano, todas las personas que están en sintonía en este espacio de mañana. Le damos la bienvenida hoy viernes 30 de agosto. ¿Cómo se van los días? Casi estamos en Navidad. Fulvio, buenos días. Muy buenos días, Carolina. Ya yo estoy casi comiendo coquito. Así mismo, porque, es increíble. Óyame, estos días van rápido. Sí, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes, ya llegando al fin de la semana laboral Y viene por ahí la musiquita de Vladimir Gracias a cada uno de ustedes que siempre están con nosotros Y gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el noreste Desde la provincia, hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná La provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol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 con su trabajo honesto. Hoy les tendremos análisis, comentarios, entrevistas y todo el acontecer noticioso en materia local, nacional e internacional. Hoy tendremos en las entrevistas principales dos platos fuertes. El primero con la doctora Isabel Ramírez del siglo XXI. Estaremos hablando de jornada científica. Excelente tema. Y también, Estaremos con el ingeniero Francis de León, con él estaremos hablando acerca de la candidatura al Colegio Dominicano de Periodista Sesional Duarte. No se pierda todo este acontecimiento y de temas principal de inmediato. También vamos a hablar por qué renuncia Amarante Baré de esta precandidatura. Todo esto y otras cosas aquí en De Mañana. Y de inmediato compartir con ustedes el informe del Tiempo que hoy la Oficina Nacional de Metrología nos dice que va a haber mucho calor, la sensación térmica se va a sentir en toda esta región, especialmente San Francisco de Macorís, a 36 grados, por lo que recomienda ingerir muchos líquidos, mantenerse resguardado de los rayos ultravioleta del sol, de... 11 de la mañana a 4 de la tarde y también vestir ropa ligera, colores claros y las personas vulnerables tienen que estar bien cuidadas. Ya a partir de mañana y los primeros días, primero y segundo día de septiembre, viene una invasión de onda geomagnética desde el espacio que van a estar tocando nuestro planeta, va a haber más dolores de cabeza y cosas por el, por el estilo, presión alta, cuídese, cuídese, la naturaleza anda así, posibilidades de lluvia escasas en algunas partes por el viento sur, sureste, viento seco, se mantendrá también esta calor, eh, hay algunas lluvias por las zonas sureste, noreste, norte, cordillera central y zona fronteriza ya a partir de la tardecita. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Mientras tanto, Dorian sigue con visa rumbo a la Florida. Y Estados Unidos preparándose porque se ha convertido en, en categoría 4, de hecho el presidente Trump tenía pensado salir del país específicamente hacia Polonia y desistió de este viaje para estar en Estados Unidos y pendiente a todo lo que pueda acontecer. Él no, no cree en el cambio climático, ni cree no, en nada, incluso está. quiso que se le tirara una bomba para destruir eso, él cree que todo es así. Bien, entonces debe de creer porque ahora no va a poder salir por este ciclo. Y, y, y recuerdo que en uno de los momentos de, de debates de, de los grandes países que forman organizaciones en defensa para el medio ambiente... Eh, en uno de estos organismos eh, que con sucede en la Unión Europea, Trump decide salir, eh, ahora no recuerdo el nombre de esta organización que es para defensa del medio ambiente y esto afectó muchísimo la salida de Estados en la Unidos. En del cambio climático que se realizó en, Bras eh, en, en París, en Francia. Hace él, como él, él dos salir, años, año y medio. Salir, sí. Entonces, ciertamente el cambio climático sí es una realidad y si las grandes potencias no apoyan eh, a qué esto mejor, imagínense ustedes, Estados nosotros, Unidos, dónde que quedamos. Unidos es responsable de, del 23% de la contaminación del mundo. Imagínense ustedes. Es usted. el primero que tiene que estar ahí, en eso. Nosotros, eh, iniciando con el tema. Aquí tenemos otro ciclón. Sí, sí. Eh, ya nosotros presentando el tema inicial, eh, ha sorprendido. Ha sorprendido la renuncia de Carlos Amarante baret Es una tormentita. Ah, es una tormentita. ¿Cómo es que le dicen los alitas cortas? Sí. Eh, retira la precandidatura presidencial ante el PLD. Eh, se convirtió en el primero, eh, ayer el, se convierte en el primer candidato presidencial del PLD que renuncia a sus aspiraciones debido a lo que calificó como desigualdades internas que se viven en la organización política gobernante. Nosotros tenemos declaraciones del ex precandidato presidencial del PLD. Vamos a escuchar qué nos dice Amarante Baret. El escenario electoral interno ha cambiado en el último tiempo. Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a transar. Condeno las desigualdades en la sociedad, y también en el partido. Una de esas desigualdades se ha creado en el último tiempo en la competencia interna del PLD, sobre todo en los aspectos organizativos y financieros. Y esto lo digo porque mi más de 45 años de militancia política, iniciada junto al profesor Juan Bosch, mi defensa acérima del PLD y mi apoyo desde la primera hora a Danilo Medina, me dan derecho a manifestarme en torno a la situación actual. Por estas razones, y después de escuchar y consultar con muchos de mis seguidores y amigos, he decidido dar un paso al costado en mis aspiraciones presidenciales, no presentándome para las elecciones internas del PLD y las elecciones nacionales del año 2020. Bueno, ahí estuvimos escuchando las aclaraciones de Amarante Baré. Se lo tragó el gobierno, al poder. Pero de inmediato vamos nosotros a presentar a nuestro compañero Francis Rodríguez, que está aquí con nosotros buenos y vamos días. a empezar estos comentarios. Buenos días, Carolina. Gracias, Amarante. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este día. Francis Rodríguez, como siempre, agradecido de ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares y pedirle a Dios que nos dé inteligencia para entender mejor las cosas. ¿Y qué es esto? Bueno, Se lo tragó el poder. Francisco. Él criticando de que fuerzas poderosas internas hacen la diferencia. Es la pero ellos son los mismos que planificaron todo en contra de Lionel para que no se presentara, para que el pueblo lo rechazara. Le han sacado los trapitos al sol. Y sí, a la, ellos nadie le dice nada. Es la primera víctima del poder, Francis. Del mismo poder, del, del de, poder. de ellos. Del de ellos, Hay, que, Hay que destacar. Que, pero estamos que, tristes. No, no. No creo que eso cause tristeza <ríe> al pueblo dominicano. De hecho, ¿Eso es lo que le hace es, creer? No, no, no. Yo estoy triste. Porque él porque se yo retira. había pedido una auditoría de una empresa internacional probada al ministerio de educación al ministerio de educación en la Pero administración tiene la cámara de, de cuentas Fulvio. no, no, no, no que, que eso es un comité de base el PLD ah, de la cámara de cuentas tenemos... yo había pedido esa auditoría porque si Amarante Varela salía bien yo iba a votar por él. Mira, en un momento pues, no, sí, ya, eh, la organización Bien Común denunció y solicitó que se investigara el Ministerio de Educación, tanto una gestión de Andrés Navarro como de Carlos Amarante Barret. Y lo que ellos citan en esta solicitud de investigación es que eh, Bien Común señaló que en el 2016, en pleno, en plena campaña electoral, se registró un incremento irregular eh, de los gastos en viáticos, cuyos montos ascendieron a 23.5 millones de pesos. Esta denuncia, recuerdo, la hace bien común. Y decían ellos, en este momento, casi tres veces eh, superior al promedio de los cuatro primeros meses del año. Eh, también la nota señala que la ejecución del gasto en la subcuenta del transporte, almacenaje se duplicó prácticamente, es decir, que esta organización, al igual que mucha gente de la sociedad dominicana, y como nosotros lo hemos dicho acá, Fulvio, que haces énfasis en esto de que han salido precandidatos presidenciales del Ministerio de Tres. Educación, y de todos los fondos y millones que maneja este ministerio, y que aún hay debilidades importantes tú en sabes, el sistema educativo, la escasez de, de insumos, cuánto, las estructuras de algunas escuelas, sí, y todo sí. esto se entiende que se debe al desvío y al uso irregular de los fondos tú, de los tú, ministerios. ¿Tú sabes cuántos niños... Es, van a estar sin clase ahora, iniciando el año escolar, Juan. más de 100.000 por y falta mire, de mantenimiento en aulas y Y miren qué escenario busca este señor, con una con lienzo dominicano como si él representara algún poder del Estado eh, actualmente, con Juan Bosch y Hosto detrás. Óyeme, pero esto no puede ser. O sea, lo de Juan Bosch vamos a suponer que podría estar bien, porque es el líder del partido. Ahora tener. Eh, pero que esto no han. Esto han desdizo, es. han, de, han deshecho lo, han lo que deshecho. es la. Sí, la, la, la, la, para, la vida de Juan Bosch. Me Incluso ni, ni le rinden tributo. Eh, lo, lo, cuando llega su, su natalicio. Ni el día de su muerte. Pero sabes? propiamente, y te cedo, Fulvio, o sea, tener a Juan Bosch, aunque como bien dices, no han honrado no, la palabra no, y, y, y, calidad y, y, la, y el accionar del profesor Juan Bosch, tenerlo ahí porque él pertenece al partido, que es terrible, y yo sé que Juan Bosch, donde esté si se nos ve desde ...desde la tumba, debe de estar remordiéndose allá. Ok, pero ahora... Armar un escenario como que él es un funcionario, como que es una persona que trabaja en el Estado. Él es un miembro de un partido político y es que los peledeístas deben de entender que ellos no son superior a los demás. Tú sabes que hay que re eh, destacar lo que él calificó como desigualdad interna que se vive en la or organización del PLD. Pero quienes son los que lo han creado? Él es parte de la estrategia Esa... de ese propio grupo, porque es un grupo, no es el partido refiere no a, a la sangre nueva que representa a Danilo a Gonzalo eh, esa y el propio Danilo es el que ha refrendado todas esas sí. operaciones incluyendo que hoy día no tiene un ministro de obras públicas como, como dejando Ahí eh, caer sí. él está renunciado pero es el que usa todos los recursos del estado esa desigualdad Francis Óyeme, ¿qué, se qué, conoce qué esa desigualdad se conoce en el pueblo entero, que está la desigualdad. Ahora bien, tengo información que Amarante de Várez se ha transado para, para él ser el ministro de Obras Públicas, de retirar su candidatura para él ser el ministro de Obras Públicas. Esa es la información que yo tengo. Pero eso tengo está hoy. muy buena. Eso es sería un intercambio, o sea, dejo eso. Hizo presidente cuando estaba en el Ministerio de, de, de Educación y hizo diputado, sí, Amarante Varese. Sí. Es decir, que él sabe. ¿A dónde hay? Él sabe. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo? Mira, eh, ante todo... Esa es, esa es la información que tengo. Ante todo esto vemos que es el reflejo de lo que posiblemente <coughs> eh, esté pasando en los próximos días. Se entiende que... Sí, se entiende que estos precandidatos del PLD que... En los medios, ya eh, en, en términos de, de publicidad eh, de partidos políticos, vemos mucho al PLD, pero vemos a Gonzalo Castillo. es eh, Prácticamente lo que se ve en las redes, usted ve a González, a González Castillo. Ahora, ¿qué estará pasando en los próximos días con los diferentes candidatos? Como el mismo Reinaldo Pared Pérez, que sabemos que ha ido asumiendo una posición un tanto... Eh, alejada de lo que en principio eh, se entendía que tenía esa cercanía al presidente Medina. Eh, tenemos a un Domínguez Brito, eh, también tenemos a, ¿cuáles son nosotros Domínguez Brito, el grupo de los siete, eh, Domínguez Brito, Reinaldo Párez Pérez, González Castillo, este es que se retira, son... Navarro. Nah, Andrés Navarro. Navarro. O sea, ante todo esto lo que... Que en un momento fue el preferido. En principio, porque él empezó mucho... Eh, antes que los demás. Entonces, ante todo esto, lo que vemos es que Gonzalo, Gonzalo Castillo es posiblemente quien vaya de manera eh, frente a frente ante Leonel Fernández. Y si ciertamente es como se ha. Eh, Vamos a decir, visualizado y que hemos entendido quienes estamos en estos ámbitos, que el preferido, aunque así no lo ha dicho públicamente y no lo hará, pero el accionar deja mucho que decir, del presidente Medina es este señor, el ministro, el ex ministro de Obras Públicas, que se entiende que es Quién va a seguir el gobierno del presidente Medina y que él es lo mismo que Danilo y que es el favor y que es la sangre nueva que representa, que dice Danilo, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, ante todo esto, eh, mira, tenemos a un leonel Fernández que sigue trabajando de manera eh, sin ímpetu en su proceso de las precampañas, del ser el precandidato y de buscar ganar a lo interno del PLD. Ellos se matan mira, por allá, pero Leonel sigue como miren, enfocado en su en tema. En el propio discurso... Lo, creo que ratifica lo que Fulvio dice en el propio discurso que él dio porque mirando aquí en un párrafito que dice basó su decisión en el hecho de que el PLD se ha creado en, el último, en los últimos tiempos una competencia interna básicamente en los aspectos organizativos y financieros lo de organizativo lo puso para poder decir lo financiero, es lo financiero, Amarante, ser sincero, que Danilo lo puso a concursar, pero realmente el de su preferencia es Gonzalo, y por otro orden, habla de que y establece que desde el lugar que le toque, seguirá apostando por los valores que ha defendido durante su vida y que ha desarrollado en los últimos 15 meses de recorrido y propuesta con sinceridad, ahí cuando pone sinceridad es porque está hablando mentira y no lo siente. Ética y responsabilidad. ¿Cuáles cualidades que no son propias de Amarante Baré por lo que ha dicho Fulvio en su gestión de ministro de educación, el 4% le ha servido a este señor para venir a pavonearse y estar en un público haciendo presencia y discurso de su retiro. ¿Qué no importa a nosotros que tú te retires, eh, Amarante Baré? ¿Qué tú generas? ¿Ni un 1%? Las encuestas están ahí. Ahora, cuando se hace esta evaluación, ¿cuántos millones de pesos este señor no de su bolsillo, porque no tiene arraigo, no tiene empresa, que no sea la de dirigir instituciones públicas de mucho dinero como el 4%. ¿Cuál fue la primera Entonces, que estuvo? Que hubo un déficit de 800 y pico de millones. Ah, digo, en inmigración. 880. En migración que, no que, no es, que no es una institución que genere eh, grandes aportes. No, pero, pero que hay detrás óyeme, de ahí. Pero... Detrás de ahí hay permisos, hay autorizaciones, hay facilidades claro, es que de entrada, así, claro. ahí hay facilidades de entrada, eso lo conozco yo. Como abogado que he tenido, yo, yo he tenido en mis manos la naturalización de muchos extranjeros que tienen tiempo aquí, que son ciudadanos prestantes, y eso es lo único que hace, pero las facilidades de entrada, solamente la otorga el director. ¿Es un y eso, la, la, la, la cosa que, que se veían en ese momento, ahora bien, Carolina y Fulvio, ¿qué arraigo posee este señor para que en 15 meses, haciendo grupos importantes, movilizaciones de autobuses, supuestamente para llevar una candidatura, él como presidenciable, y lo triste es, que al recoger los frutos debiera de tener por lo menos un 5, y no tiene más que un 1. Es que... Entonces, cuando eso tú lo tienes como escenario, que el país lo vea, que lo promueve el propio Estado, el gobierno, en funciones, porque no son de la oposición, la oposición no ha podido arrancar siquiera. Y le voy a decir otra cosa, en sus palabras, Define que va a un puesto público. Desde el lugar que esté. La información que tengo que va para obra pública. Entonces. Con un mandato. Falsantes de la misma trama que se armó cuando salieron cada uno porque son presidenciables. Ay, Dios mío, presidenciables. Mira, la, realidad, no eh, la realidad le ha dado en la cara a la mayoría o a todos. Eh, le ha dado en la cara con sangre de, contaminada, sí, con bacterias y es, virus es que no hay <risa> forma, o sea, tú podrás hacer publicidad tú podrás hablar bonito a través de los medios, pero hay una realidad que vive el pueblo dominicano hay una realidad del mal manejo que han tenido esos funcionarios de, desde los diferentes ministerios en los cuales han estado en los diferentes momentos en que, le ha toma, en que les ha, han tenido que tomar decisiones en que han tenido que manejar recursos del Estado o sea, nosotros sabemos cuál es el nivel de corrupción que existe en República Dominicana, en los diferentes ministerios, desde las diferentes funciones, usted tiene un Domínguez Brito con una gestión eh, vacía, sin grandes logros en materia eh, de desde de, el Ministerio Público donde, donde lo dirigió Tenemos a un Andrés Navarro Que salió dejando a un ministerio Con muchísimos conflictos eh, Sacó a muchísimos maestros O sea, con un mal manejo de su función Desde ese ministerio Tenemos a un Carlos Amarante Barret Que ya ustedes saben lo que fue Tenemos a un Reinaldo Párez Pérez Que tiene eh, décadas eh, siendo presidente El temístocle. Eh, Sí, el Temístocle, por Dios Un acusado de la justicia Ante todo esto es la realidad que se vive y eso es lo que no les ha permitido Gonzalo hoy ser Gonzalo de Brecht Mira, eso, eh, eh, Francis, eso es lo que hoy no les esto, ha permitido tener un mayor puntaje en la secuestra, porque es que la gente está ahí y como... Oye, yo escuchaba a una señora ayer que decía, es que estamos harto del PLDC, con esta indignación y con este sentimiento de dolor, de malestar, sí, porque es que es cierto, es que estamos hartos de lo mismo. Señores, la política en nuestro país... La sociedad debe de asumirla Desde su ámbito Debemos asumirla Porque de esa manera Cuando la asumimos con responsabilidad Dejamos o oh, No le permitimos Que sean ten, tendencias En un mundo hoy De publicidad Y de medios Que utilizan Los mismos Para llevar a personas desde el suelo a niveles visibles no solo solamente con ese ingrediente tiene la sociedad para entender de que debemos de poner atención y definir por quién votar cómo votar allí está el poder pero si lo usamos para venderlo para dejar y no asistir a votar. Entonces, usted no tendrá voz ni voto cuando no le guste una actuación de un elegido por el resto que sí votó. Entonces, lo que busco es orientar hacia una mejor comprensión de que al momento de votar hacerlo con conciencia por individuos que hayan presentado su hoja de vida y su comportamiento a través del tiempo de los ...mínimamente ideal para que nos represente. ¿Qué hay en la Cámara de Diputados hoy día? Hoy día, me lo dicen las leyes que hoy están siendo desmontadas. La propia ley de partidos, señores, se va a quedar sin artículos. Se la está destruyendo el propio Tribunal Constitucional... ...porque el legislador ha debido de tener en cuenta que para hacer una ley hay que tener en cuenta la Constitución. Ay, Dios mío. Fulvio Bueno, si usted quiere tener una buena salud bucal, póngase en las manos expertas del doctor. Eh, que, que nos envía Josefina a través de WhatsApp para su hijo. Y es que ella quiere que feliciten a su hijo Richard, que está de cumpleaños hoy. Felicidades para Richard, ahí está uniformado. Eh, parece... Bueno, no sé dónde es el uniforme, pero muchas felicidades es del ejército. Del ejército. Sí. Eh, felicidades para Richard de parte de su madre Josefina, Dios lo guíe siempre y a toda su familia. De esta manera nosotros eh, iniciamos el espacio de mañana analizando este tema. Que en los próximos días me imagino que estaremos viendo más eh, claro. precandidatos dejando esas aspiraciones. Manténgase en contacto con de mañana. Ya venimos con las noticias de Vladimir, Paula y la cancioncita porque hoy es viernes. No me pongan. Y se a los recordamos. Estoy practicando. Continuamos, continuamos en su espacio Mira, de mañana. Detrás de cámaras eh, hacíamos referencia de que una piloto de velocidad en Estados Unidos murió buscando el récord de ser la mujer más rápida en el mundo. Qué triste. Eh, imagino que es una muerte a un ser humano que decidió perseguir un sueño sí y, y batir un récord de esa magnitud Que de por sí eh, conlleva peligro Por oh. más experiencia, por más preparación Que tengan estos uh, vehículos de carrera Imagino yo la velocidad Hay un nivel de que esa mujer que se alcanzó corre. Para que muriera Para que se produjera un accidente Porque es una pista plana de, sí. eh, de kilómetros Y un vehículo especial y un, vehículo con un especial. científico ahí, un equipo fuerte Detrás de ella Me imagino yo que están ahora mismo En una situación bien consternada Sí, hombre Qué bueno. pena Bueno, Fulvio. nosotros estamos eh, No vamos a presentar A Fulvio Sí. No, no. porque a mí me gusta como Fulvio lo presenta Ah, con ya energía, claro. Pero no me han puesto la música <risa> Bueno, ahí se escucha Ahí se escucha la música La música de las noticias Con Vladimir Paula Y hoy lo tenemos cerquitita Muy buenos días, Vladimir <risa> Hola, bendiciones para ustedes. Saludos. Hola, Francis. Hola. ¿Cómo estás? Adiós las gracias. Bien, aquí presente. Nos amanece bien. Nos amanece Qué bien. Qué bueno. Adiós, Adiós. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenos días Vladimir, bueno. muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios, bendecido del Todopoderoso. Qué bueno. Y Fulvio. Aquí estoy, hermano. Qué bueno. No me puedo ir sin escuchar tus noticias. Me tiene desesperado estoy porque te noto que está como un poco cansado. Pues tranquilo, sí. Fulvio. Sí, sí. Tranquilo Fulvio, aquí estamos, gracias a Dios. Tú sabes que los, los viernes son... Viernes sociales, ah, viernes donde nosotros es cambiamos un poquito, variamos el ño. Y sobre todo, uh -huh. eh, en estos viernes me gusta porque Carolina lo manda a subir. Ni Y hoy. <risa> ella no <risa> le gusta. Que todavía me estaban no, relajando ayer ella, ella, antes de ayer. Ella, ella, <risa> ella lo va a practicar no, hoy porque no, Amarante no. parece fue. Sí. Ok. No, no ya permite. salió del ruedo. Eh, <risa> compitiendo para dirigir al país. ¿Te ya, te ya hay tristeza por eso. Va bajando, va bajando. Tienen que definir, lleno. ¿verdad? La Junta se la ha puesto, tienen que decir, decidirlo ya. Bueno, la Junta eh, se ha comportado como todo órgano ceñido <risa> a los intereses de ese grupito. <risa> bueno. es, cuando no es que le amplíe el plazo, es que le da oportunidad de que hagan lo que quieran. Ya la, la publicidad, pero no ha llegado a Pero el fin está ca... esperando. Sí, sí, sí. Pero al fin y al cabo, no entiendo por qué el candidato va a ser ¿quién? La sangre nueva. Será Gonzalo Castillo por parte de... de ese grupito. Así mismo es. Exacto. Bueno, buenos días para todos y todas. Gracias por estar con nosotros. Inmediatamente iniciamos con las noticias en el ámbito internacional. Florida y Georgia se preparan para la llegada de Dorian como huracán de categoría 4. ¡Wow! Ha ido tomando fuerza, Dorian, ¿eh? Los residentes en la Florida y Georgia se preparan hoy ante la inminente llegada de Dorian el lunes al sureste de Estados Unidos como un huracán de categoría 4, luego de haberse intensificado en el Atlántico sin ningún obstáculo en el camino. Así que ahí está, señores. Justamente esto es lo que permitió que Dorian tomara fuerza, ¿eh? porque ha ido... Derechito como, bueno, no ha tenido ningún tipo de obstrucción, imagínense ustedes Pasó por Puerto Rico, gracias a Dios, lejos República Dominicana ni se diga Porque nosotros esperábamos que para, esta, para el día de hoy todavía continuaran las lluvias Pero gracias a Dios, señores Así que Dorian, listo, trayectoria, ¿eh? Se dirige, repito, hacia la Florida y Georgia Principalmente la Florida, que recibe los embates de fenómenos de la naturaleza, de tornados y de otros fenómenos, ¿verdad? Se prepara desde ya, ya ellos saben cómo hacerlo, ya están acostumbrados. Miren, en el ámbito nacional, Viquiana se encuentra estable, pero necesita sangre. Así que Viquiana se encuentra estable tras sufrir un infarto. El personal médico aseguró que se encuentra estable y que la sangre que se necesita es para tenerla como reserva. Ahí está esta artista dominicana, caramba que nos preocupó bastante este, esta semana, ¿verdad? Debido a que sufrió un infarto, pero gracias a Dios ya está estable Viquiana. Veamos. Bueno, ahí está, señores. Así que, gracias a Dios, se encuentra estable nuestra querida artista dominicana, Viquiana. Queremos salud para Viquiana, no queremos otro golpe más en el ámbito artístico. Hemos sufrido bastante este año con pérdidas, caramba, de grandes artistas nuestros. Es más, le voy a recordar uno solamente, Anthony Ríos. No queremos más. Eh, caramba, miren... Continuando entonces con las noticias en el ámbito local, regional. Miren, el artista plástico Pedro Mata fue apresado. Mírenlo ahí cuando era conducido, Pedro, en el cuartel. Hay un conflicto con un hijo que Pedro tiene. A Pedro lo, acusa, lo acusan de raptar el muchacho, de llevárselo, de querer quedarse con él. Esto originó verdad, una discusión, acalorada discusión, pleito a golpes entre él y los otros parientes del niño Vamos a escuchar a Pedro qué nos dice cuando era conducido en el cuartel Adelante El niño vino a República Dominicana y me llamó por teléfono lo fui a buscar a una casa y lo llevé al médico Dice que tú lo tienes secuestrado No, es secuestrar cuando se secuestra a un niño es cuando se pide dinero yo no estoy pidiendo dinero por mi hijo yo no en ningún momento... Pues tiene que eh, su derecho? Eh, tengo todo derecho, tengo su alta de nacimiento y su madre ha venido aquí, ha vivido conmigo aquí en República Dominicana. ¿De manera entonces? De manera y ha estudiado aquí conmigo. Eh, realmente esto es lo que hay, todo es un desconocimiento de que yo soy el padre del niño. ¿Punto? ¿Pero, ¿Pero quién no lo tiene, tiene? ¿Quiénes tienen el niño? La señora Andreina Rosario, que es una tía, y el señor eh, William Herrera, que es su, un tío de ella, pues agredieron mi cara y rompieron el sé ¿Por qué se produjo este apresamiento entonces? No sé, porque hubo eh, quienes me agredieron no están aquí, no están presos. Eh, eh, realmente no desconocemos cuáles son las razones por las que estamos aquí. Está Pedro Mata, artista plástico, Franco Macorizano. Ya ustedes escucharon lo ocurrido. Ojalá y que esto ¿verdad? pueda llegar a una solución. La justicia determine lo que ha ocurrido en realidad. Porque esto es muy bochornoso, caramba, ver este tipo de personas involucradas en este escándalo. Miren, yeren joven apuñaladas en las Guaranas. Se trata de Stalin Rafael herido de puñaladas por defender su prima. Esto fue en el sector Aguas viva de las Guaranas. ¿Cómo ocurrió todo y por qué? Veamos. Fue pues discusión entre palabras y tigre. Nosotros discutimos primero, Y estaba discutiendo con una prima mía. Yo estaba ahí, y se fue, después volvió y pasamos para de palabrita y el tipo jaló y me, me dio tres puñalos. ¿Tres puñaladas entonces? ¿Cómo se llama él? Eh, Jochi. ¿Ustedes se conocían? ¿Habían tenido claro, otro tipo? Él, él está casado con una prima mía. ¿Por qué fue la discusión entre ustedes? Por una prima mía que trabaja en la banca Alguna vez en la banca no hay sistema. Y él pensaba que era pues no venderle. Y comencé a discutir. ¿Con ella? Sí. Él mencionó un primo un tío mío que se fue en Yola. Que se perdió. Yo le digo ahí que no lo menciono. Porque ese hombre no se sabe dónde está. ¿Te molestó eso? Claro. Yo le dije eso. Y me dijo no. Que ese hombre es un ladrón. Y volvió. Ahí fue el que me dio la tres tocadas. Señores, ahí está... Ahí está, así que eh, lamentable, ¿verdad? La violencia, como impera, por cualquier cosita, la gente inmediatamente quiere agredir al otro utilizando armas blancas, eh, armas de fuego, o sea que la vida prácticamente no vale nada. A propósito de eso, bueno, vamos a ver esta información primero. Eh, la denuncia formulada por Diego Hidalgo, quien es el presidente de la Asociación de Ganaderos, ellos se presentaron, señores, ante la justicia para dar a conocer los robos que según ellos se están incrementando en fincas ubicadas aquí en San Francisco de Macorís y en el municipio de Las Cuáranas. Veamos. Y el Ministerio Público, reparten a la policía y que hagan su trabajo. Nosotros tenemos mucha fe en que la Procuradora pueda hacer un buen trabajo ligado a la policía, que, que necesitamos realmente una agilización de los procesos para la policía poder actuar. ¿Qué tiempo tienen sentido. con, con, con esta problemática? No, eso es un tiempo, esto es como un fuego, se apaga en un lado y arranca de otro lado. En este sentido, el lunes pasado, 10 personas nos presionábamos al cuartel policial a poner 10 de robo de lo que es, les repito, paneles, paneles solares.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 Realmente tenemos la información de que hay siete u ocho personas que están apresadas. Por eso, en el día de hoy, venimos donde la magistrada, para por favor, que le ponga atención al asunto para que la policía pueda hacer y ejecutar su trabajo como debe ser. Llama sí. poderosamente la atención que muchas veces son apresadas y posteriormente son eh, liberados por garantía del Bueno, ese es el código que nosotros tenemos. Ese es el código que nosotros tenemos en la República Dominicana, que en algún momento tendrá que mejorar está al grito de los ganaderos en San Francisco de Macorís debido a esos robos que se han producido eh, tanto aquí en San Francisco de Macorís como en fincas ubicadas en las eh, siempre lo vemos en las calles en el parque en los diferentes ambientes donde hay cultura nos sorprende que se le esté acusando de secuestrar a su niño y como él decía o sea, cuando tú secuestras, tú solicitas dinero, te sí. escondes, escondes a esa persona que está siendo no secuestrada. Es mi vínculo. hijo, o sea, y no hay ningún vínculo. O puede haber el vínculo para el secuestro, sí. pero o sea, fue de manera pública. Él dice que recogió, recogió su niño, que lo llevó al médico, él tiene el nacimiento. O sea, es su hijo. ¿Cuáles son los argumentos que afirma la familia de parte de la madre Mira. para decir que él secuestró al niño? mire qué pena, yo a ver lamento. esas imágenes que le esté pasando ese a nuestro amigo Pedro Mata. Yo conozco a Pedro, era claro. muchacho, yo, él es mayor que yo, pero eh, prácticamente crecí en el entorno uh -huh. junto. Pedro tiene ese hijo, su madre, la madre del niño murió, y creo que la familia debe de tener un poco de sensatez, porque sabemos que aspiran a manejar, unos bienes que le dejó la madre al niño, y eso no es justo, porque Pedro es su padre biológico, y yo recuerdo que permaneció bastante tiempo aquí con Pedro creciendo, el sí. niño, eh, desde muy pequeñito. Todo el que conoce a Pedro, veía a Pedro diariamente con su hijo caminar Así en la avenida es. En los alrededores de la casa, en la avenida Antonio Guzmán Fernández. Esto parece ser que terminó en un altercado de pleitos, de puños y trompadas. Y Pedro es un gran peleador, porque eh, recuerdo que practicaba el deporte de taekwondo. Pero parece ser que le entraron todos. Y no debe de llegar a esos términos. Y como decía Vladis, como decías tú, es un artista plástico de la pintura, es escultor, mucho talento, Pedro Mata tiene mucho talento. Pero habla muy mal de la familia, manipulando la suerte de un niño que aún le vive su padre. Y si hay alguien que tiene derecho a tener custodia si tiene las condiciones, lo único que puede variar es por las condiciones, es, su, es varón, que normalmente uh -huh. las hembras es con la madre, pero sobre todo creo que le están armando todo un escenario para despojarlo o, li, o separarlo de sus hijos, sepan ustedes a lo que llega el dinero, o lo que es tener un dinero, porque sí. no creo que sea gran cosa lo que haya dejado. Y el niño, ahí entra el aspecto Entonces, sentimental no, y psicológico, psicológico del niño. Bueno, pues pues nosotros yo, eh. independientemente de lo, que me quieran, de lo que quieran justificar, repudio esta actitud contra Pedro Mata. Vamos. No puede llegar a la agresión física, esto es un asunto de derechos, y se supone que el interés superior del niño es que se desarrolle en un ambiente de armonía, tanto con su padre y con los familiares de su madre ya que no la tiene. Vamos a una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí. sí. Bien, mira, eh, debe llegar el término que salió publicado donde dice se lo acusan de secuestro. Uh -huh. Nadie puede secuestrar y llevarse lo que no es de uno. Claro. Porque es de uno, no es un secuestro. Claro. Si uno se lo lleva, y ese hijo de Pedro Ahora bien, Pedro no ha pedido dinero para que haga, para que sea perdón un secuestro. Hay que tener cuidado con las publicaciones. Tu comentario está muy bueno. Excelente, me identifico. Porque una figura de esa envergadura verse de dejado. Y eso es lo que se llama la fiscalía de San Francisco que permite todo eso. Y la policía. Gracias, mi hermano, por su comentario a favor. Gracias. Esta, Muchísimas esta gracias. Gran persona. Claro. Mira, el, el titular gracias. que se le pone la información es porque el mismo Pedro bueno, eh, dice que se le está haciendo es la acusación. De, de secuestro El programa recoge la, el reportero, que en este caso fue el propio Vladimir Paula, es aquí Ah, pero que el niño es, es ciudadano americano Sí, claro Entonces ella nos dice, Pedro puede no dice, él puede hacer eso, pero apoderando a una persona en Estados Unidos O claro. sea, él propiamente claro. no podría tener no. la custodia Correcto, porque directa porque no está allí Ahí está. Muchísimas gracias por Muy buenas, gracias por la orientación. Sí, eh, sí. Por otra parte, me voy a la parte de lo que tiene que ver con otra el... Otra llamada. Vamos a ver. Va, vamos a escuchar la llamada. Buenos, Buenos días. días. Buenos días. Yo en particular nunca me, me, me he tratado con Pedro, Pedro, una figura pública aquí en San Francisco de Macorís yo soy el director del liceo doctor Centro francisco peña de okay. días, yo yo entiendo que esas son ridiculeces, ridiculeces. pienso yo sí, sí, sí. no conozco el caso de lleno pero me temo estoy identificado con el abogado con ustedes pero eso es una ridiculez que al final lo que le va a beneficiar entiendo yo es a su genitor y a su padre, porque claro. dígame una cosa. Ese niño, el niño Yo, que niño. soy un padre y he sido madre, claro, mis hijos tienen. Eh, para la, han, han crecido al lado de nosotros dos, pero yo siempre desde temprana edad he hecho la doble función porque amo mucho eh, claro. a mis hijos. Yo me pregunto, yo me pregunto, yo podría llegar y no a la trompada, digo. No asunto de, de violencia, de, Una comparación de, de violencia extrema, sí. extrema, pero a cualquiera de ustedes que traten de separarlo de sus hijos, porque ¿quién es que tiene derecho en, eh, de un hijo? ¿La madre pues, pero, por su condición de madre? Pero no peleo, yo pelearía yo por los míos que son adultos ya. El padre sí. entonces, pero como estaban en los Estados Unidos ya no, ya la madre murió y el padre no estaba a su lado alguien tenía claro. que asumir la protección la del tío sí, o sí, del hijo sí. entonces en definitiva entiendo yo que eso le beneficia ese bullicio ese escándalo de mal gusto es a su a su progenitora al padre que al final en Estados Unidos donde se, se haga ley en cualquier entrado va a salir beneficiado yo creo que ampliamente sí. su padre. Buen día. Muchas gracias por la opinión. Muchísimas gracias. gracias. Decía yo, uh -huh. ya pasando a otro caso, que el huracán Dorian, que va rumbo al este de Estados Unidos por la parte de Florida y Georgia, todavía es categoría 1 pero tiene todas las condiciones para desarrollarse en categoría 4 y llegar a tocar suelo norteamericano en categoría 4, es decir, 209 kilómetros por hora, wow. que son asuntos para destruir y acabar. Se producen unas marejadas altísimas, dañan mucho Bien. la costa, eh, alturas de olas de más de 7 pies, inclusive... Eh, vientos que pueden hacer a veces mayores a 209 kilómetros por hora. A todos los ciudadanos de esa zona, especialmente también a los dominicanos que están ahí, ya el, el gobernador de Georgia, eh, Brian King, declaró estado de emergencia en dos estados y puede tocar tierra desde lunes y martes. Es decir, que hay que prepararse, ellos están preparando. También Esperamos lo hizo el gobernador de Florida. Que se debilite. Que ahí hay sí, mucha sí. población hispana que hagan caso a esto, señores. Esto no es juego. Es un huracán que podría llegar con una potencia devastadora a la costa de este estado. Dios mío, esperemos que no pase, que no hayan pérdida de vida a y mayores. que los daños no sean eh, tan desastrosos. Mire, hay una situación que se presentó acá en el sector de las Guaranas, en un negocio, en un establecimiento de bancas de lotería. Y el hecho, más que todo, que es lo que quisiéramos enfocar, sin importar el lugar, en donde sea, o sea, nosotros los ciudadanos, debemos el ser humano, debe de tener un nivel de... o sea, de, de usted tener control, usted debe de tener control de sus acciones, por una situación o por una disputa, usted no puede estar apuñalando o matando gente por la vida, porque haya una situación que se le presente, usted conversando, hablando con, con quien tiene esa disputa en ese momento, no porque en un cruce de palabras usted no le gusta o no está de acuerdo porque le diga el otro, hay que mantener o preservar la calma, hay que tener un poco de conciencia de buen juicio si se quiere. Porque es que si usted en el caso de este señor que en ese establecimiento en las guaranas hubiera matado a ese joven, ¿Dónde usted cree que usted estaría sí. ahora? ¿O dónde estará? Porque me imagino que lo van a someter de todas formas. Entonces, ante todo esto, vamos a mantener un poco la calma da y pena. el buen manejo. Eh, mira, y concluyendo con esto, porque ya tenemos en el set a nuestro, al primer invitado. Mira, ganadero denuncia robos en finca. Una cosa es que estamos claros de que la sociedad dominicana ha visto crecer la delincuencia. Ha visto crecer la delincuencia y de ello no somos ajenos los franco-macorizanos. La asociación de delincuentes o de robos que hay en San Francisco de Macorís parece ser que tiene focalizado el ataque a los ganaderos o a los dueños de fincas o burlar las propiedades y fincas estimo que las autoridades deberán poner atención a esto porque no es justo que quien trabaja, quien produce la tierra para el alimento de la sociedad sea atacado por sectores desaprensivos que sin ningún tipo de esfuerzo dañan dañan la propiedad, roban, quitan lo que otro bien se ha ganado esperamos que las autoridades pongan freno a esto sean juzgados los que sean culpables y que sean condenados para sacarlo por largo tiempo de esta sociedad que lo queremos es ver en paz bueno vamos a recordarles a los amigos televidentes ...que la feria de repuestos originales John Deere... ...es estar bien pendientes a las fechas... ...y es que para el agricultor, el ganadero, el dueño de finca... ...en fin, todo el mundo está de feria... ...¿por qué? ...porque llegó el festival de ofertas de John Deere... ...además recordarles que... Habrá ofertas, charlas, rifas y muchas sorpresas más. Este 11 de septiembre en la sucursal Castañuela y el 13 de septiembre, escuche bien, en la sucursal de San Francisco de Macorís. Anote las fechas, no te lo puedes perder. Festival de ofertas John Deere, siempre con el respaldo de Inca. Vamos nosotros a conectar con los amables televidentes que a través de WhatsApp nos mandan sus mensajes. Iniciamos con Ginette Ruiz desde el Capacito que nos envía Gracias esta hermosa postal de los buenos a la gente días. Del Capacito. Saludos Muchos para saludos. ti, Ginette, y para todos por allá. Nos envía Armando Polanco, el doctor Armando Polanco, hey. un link a través de Facebook que no podríamos abrir ahora, pero lo vamos a revisar más adelante. Gracias, doctor. Y eh, vamos a felicitar eh, a Lady, a esta hermosa joven de parte de Joanna. Vamos a ver Flaco. La musiquita. No, vamos a poner la música que lleva. Eh, felicidades para ti, Lady. ¿Y dónde está el Flaco? ¿Por qué salió? Muchas felicidades. Él eh, no lo estaba ah, okay. buscando. Yeah. Muy linda, muy linda esta joven. Felicidades. Eh, de que la baile bien. Eh, que que la, bien. la baile bien. De parte de Joanna. Felicidades para ella Nos escribe Inmaculada del sector El Ciruelillo. Hoy quiero felicitar a la señora Yesenia Rodríguez Una colaboradora en el Departamento de Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento Y mi eficiente secretaria, te amamos Besos, sus compañeros de trabajo del Qué Ayuntamiento Felicidades. Municipal Felicidades para Yesenia Rodríguez Enhorabuena, feliz cumpleaños para todos nuestros televidentes no Nos escribe Radamés Reynoso eh, De los maestros Feliz y bendecido día Carolina, Francis y Fulvio Gracias Radamés, igual para ti Pienso que la tía quiere tomar ayuda del Estado por el niño Sí, eso es. Pedrito vive para ese hijo Eso es una realidad Todo gente, el mundo Que quiere que mucho ya ese niño Todo el mundo ha visto a Pedro con ese muchacho Sí lo cómo es Sí Es un absurdo ¿eh? Deben armonizar Por el bien del niño No por el bien de ninguno ¿eh? Así mismo es Pero Hace falta razonamiento porque el padre merece tener contacto con su hijo y su hijo necesita de su padre ya que su madre no está. Ahora, si hubiese sido una relación tan distante de que el muchacho ni conoce a su papá, eso hubiese sido otra cosa. Bueno, pues ahí está, ya felicitamos a Yesenia de parte de todo el equipo, de sus compañeros. Parece que es muy buena colaboradora ya Así es. en su departamento. Bueno, ya Nos... está con nosotros Francis de León quien aspira a ser secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas. Con él vamos a hablar de sus aspiraciones y lo que aspira él a ser del Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Duarte, aquí en San Francisco de Macorís, ¿verdad? Así es, vamos a ir a una breve pausa para empezar en, pues, con la entrevista que tenemos. Muy bien, continuamos acá en su espacio de mañana. Un programa cargado de contenido, diversas entrevistas orientando al pueblo, a la ciudadanía. Bueno, y, por camarante. y, con, y triste porque Amarante se fue. Hoy es viernes. Él le ha hecho un buen servicio la, al cita, país con, con que se. Francis quiere es que se disminuya el grupo de se los siete, que vayan poquito. quedando. Es el que, interés. Que se calle un poquito, que bastante arrogante ha sido, sin pensar que el pueblo conoce y ha padecido que por culpa de él, la educación está donde está, porque cuando era él el representante, lo que se ocupó fue de hacer a su hijo diputado y a gastar el dinero. Con, de, él era que le pagaba a Joao Santana, ¿tú sabías? Él era que le hacía el pago a Joao Santana, ese bandido internacional que vino aquí a trastornar la política y la imagen del país Bueno, Odebrecht es una realidad Pero él lo daba por, por una orden, era que lo hacía Él no lo hacía solo ni porque él quisiera ¿Por qué lo hacía? Que no lo hacía por él, porque o sea, él no iba a tomar esa decisión Ahora, solo Ahora nosotros somos, o sea, era... los dominicanos somos unos pendejos es que Vivimos nos... criticando y hablando aquí la autoridad que no hace nada Y el pueblo tampoco y el pueblo Porque no, no hay no se un accionar el único movimiento que se ha dado en este país, en historias reciente fue el movimiento Marcha Verde que tomó iniciativas y que movilizó... Y lo pagaron también, porque te voy a decir una cosa, está apagado. Sí, pero en el, cuando estaba el tema de la reforma, ustedes vieron lo que pasó, que pasó en Santiago y esas manifestaciones se iban a continuar de, de esto no caerse. O sea, lo, lo único, el único movimiento que ha movilizado miles de dominicanos en los últimos años ha sido este. O sea, no hay más nada que pueda decir a estos gobernantes corruptos. Aquí está el pueblo dominicano, no lo ha habido. Bien, creo que hemos cumplido en esta semana laboral con nuestro rol de comunicar, de análisis, de entrevista en este su programa de mañana. De mi parte, Francis Rodríguez, desearle muy buen fin de semana y reencontrarnos el próximo lunes a la cita de 7 a 9 de la mañana por el canal 10 de Telenor Carolina Feliz fin de semana a todos ustedes Fumio. Feliz fin de semana a todos Nos vemos el lunes nuevamente en una cita obligada en de mañana